Bienvenidos al podcast Bamboger Talk. Es el podcast que el Laboratorio Digital ha diseñado para todos nosotros en esta gran comunidad que desarrolla los productos que revolucionan la relación de las personas con la banca. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, un tema muy de desarrolladores, relacionado mucho con esta nueva tendencia que es el DX, el Developer Experience, en el cual eh, se cuida de muy buena manera la experiencia del colaborador dentro del colaborador que desarrolla dentro de la organización, ya que, eh, como ustedes sabrán, en estas, eh, en estas organizaciones que están eh, ávidas de un cambio digital, se necesita el talento humano, el talento de desarrollo. Entonces, la experiencia desarrollada para nosotros es muy importante y efectivamente busca que los desarrolladores tengan eh, la mejor experiencia, el mejor trato posible y que se sientan muy a gusto de trabajar en este lugar. Eh, el tema en concreto va muy enfocado hacia el mentoring y al coaching. Para quienes no lo saben, el mentoring está muy enfocado en tener una figura en la cual eh, tengas a alguien con la experiencia dentro de tu path de carrera o dentro de tu línea de carrera y que te pueda ir guiando de cuál es el siguiente paso en el que deberías mejorar o deberías hacer. Básicamente un guía con conocimiento de causa. En cambio, el coaching se especializa más en reconocer tus habilidades actuales, ¿sí? en reconocer tus problemas y en reconocer cómo superarlos. Básicamente yo hago la, la analogía de que el coaching es como el, el, el profesor o el director técnico de, de los futbolistas. Los futbolistas son atléticos y el director puede estar gordo. No importa, no necesita tener exactamente las mismas habilidades, pero sí necesita reconocer el potencial en las personas y saber cómo explotar. Entonces, esa es la gran diferencia entre el mentoring, con conocimiento de causa, y el coaching, alguien más como especializado en otras técnicas que resaltan las habilidades propias del individuo. Ese es el intro que tenemos. Entonces, la pregunta en concreto. Eh, o bueno, pues hagamos primero una rondita para presentarnos y ahí sí vamos con la pregunta en concreto. ¿Les parece? Entonces arranquemos con, con Joan. Arranca. Una presentación eh, breve. <risa> eh, pues no sé qué les digo. Eh, soy Johan Ruiz, eh, soy actualmente desarrollador junior del, del Banco de Bogotá Bogotá. Y, y no, pues nada. Listo, Joan. Eh, sigue Miguel Ángel Rojas. Hola, equipo. Buenas tardes. ¿Cómo van todos por allá? Excelente. Eh, nada. Excelente. Bien, bien, chévere. Eh, nada, yo soy parte y hago representación aquí pues, del equipo de Web Components con todo el tema de Sherpa. Ya creo que mucha gente en el, en el laboratorio lo conoce. Entonces, nada, por acá compartimos un rato esta tarde con ustedes. Te conocemos como el culpable de Sherpa. Y sí, el culpable. Ya, ya que lo hablábamos, Sherpa, es una de las iniciativas clave dentro del developer experience. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollador no se va a encargar de rehacer y rehacer la rueda cada vez que alguien llega o cada vez que aparece un producto. Sino que dentro de una buena experiencia de desarrolladores que exista en un design system, que exista un conjunto de APIs reutilizables, que exista un conjunto de bibliotecas reutilizables. Es muy importante el tema del design system, Cherpa. Por acá, Alci René. Hola, sí. sí, hola, buenas a todos. <risa> eh, pues nada, un gusto. Eh, sí, mi nombre es Alci René, eh, también soy desarrollador junior. Eh, yo pertenezco a lo que es la banca móvil. Entonces, pues nada, un gusto estar acá con ustedes. gusto, Alci, ah, sí, creo que Yo te, te vi, no, no te he visto antes, o habíamos interactuado y de hecho hemos hecho un podcast porque sí, señor. ya eres eh, vieja guardia. Listo. Tariel Vega. Hola, mucho gusto. Bueno, pues, quien hice acá en el banco, una travesía y practicante, eh, la cual me encantó. Y pues estoy muy feliz de estar ya como desarrollador junior en esta institución. Listo. Sigue Robert Andrés González. Eh, hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Robert González. Eh, actualmente hago parte de la mesa de accesos digitales y yo creo, considero más o menos un 40% en el equipo de transversales. Eh, llevo alrededor de, no sé, 10 meses y ya, eh, dos meses, dos, tres meses de desarrollando de como tal. Perfecto. Sigue sí, Juan Pablo Quiroga. Buenas tardes. Eh, mi nombre es Juan Pablo Quiroga. Eh, yo vengo desarrollando aplicaciones en Android desde hace ya tres años. Sin embargo, pues entré aquí como desarrollador junior al banco nuevo hace tres semanas más o menos. Entonces, pues nada, un gusto estar aquí. Y por último, Andrés Felipe Guerrero, pero no lo veo. ¿Me desconectó? Bueno. Vamos no, a Eliminado por convivencia. Listo. Bueno, entonces ahora sí arranquemos con la pregunta del día. Vamos a ir en el mismo orden en que nos presentamos. Vamos a tener tres minutos, son las reglas de, de este gran debate/slash eh, producción de conocimiento. Y eh, arranquemos contigo, Joana. Tres minutos. Bueno, la primera pregunta, ¿ustedes consideran que ah, es importante ¿no? o no tener un proceso una, no, de mentoring no, no, no, y coaching? No, no, co Esto igual pasa por, por, por postproducción. Ah, <risa> ah, no, sí, no listo. No Correcto. No dije, no, estamos y, en bueno, vivo. <risa> la pregunta del día es, ¿ustedes consideran que es importante o no tener un proceso de mentoring y coaching para el desarrollador, desarrolladora del laboratorio digital del Banco de Bogotá? Ahora sí, Iván, tu turno. Eh, bueno, sí, la verdad es que sí. Yo considero que siempre es muy importante pues, eh, tener ese apoyo, pues sobre todo yo que apenas voy unos tres meses en el banco y pues digamos que uno de entrada, uno puede que conozca desarrollo, pero desconoce los procesos internos del banco, entonces siempre es importante que uno tenga pues una persona que le diga, eh, pues que lo ayude a conocer pues, todo lo que hay, herramientas, etcétera. Y, pues, además, a, a crecer en el banco, pues, como desarrollador, pues, porque las, las necesidades que tiene como tal el banco, pues, son distintas de pronto la, a lo que, en lo que uno mismo podría pensar en crecer. Excelente. Ya como quedan ahí un par de minutos, te, tengo un minuto de réplica. Te, te pregunto algo, Joan, y es cuando... Tú hablas de mentoring, coaching, como que los reúnes en uno solo como un guía, pero ¿para ti cuál da un mayor valor o ambos, ambos lo dan? O ¿Cómo lo, lo ves diferenciando? Creo, creo que ambos lo dan, ambos dan un valor muy importante, sobre todo veo en el coaching como esa parte de, de retroalimentación, de, de ver yo en qué, en qué puedo crecer, de pronto en qué estoy fallando, y en el mentoring, eh, pues ya la persona que, que por sí, pues podría llegar a ser de pronto un desarrollador senior, que, que está ahí de la mano conmigo, pues mostrándome, pues eh, cómo crecer como desarrollador, pues ya con conocimiento de causa. Entonces, digamos que sí, yo ambas, ambos los veo muy, muy importantes. Excelente. No sé si alguien más quiera replicar. Perfecto. Vamos entonces con... Eh... Miguel Ángel. Con el culpable. Pues yo también creo que, que es muy importante. Tanto. Tener mentoría, o sea, tanto enseñar como compar, como aprender, cierto? De ambos procesos del coaching y el mentoring, cierto? Pero hay una frase muy importante. No sé si ustedes la han escuchado alguna vez que dice que si el conocimiento no se escribe o se comparte, pierde su valor o ese conocimiento no existe, cierto? porque es muy importante tanto aprender de personas que lo sepan, de que sepan más que uno, como también compartir ese conocimiento que tenemos nosotros a otras personas que llegan nuevas o que pues llegan a ser parte de, de un proceso, ¿no? Y digamos que un poquito para diferenciar el coaching aquí del mentoring, pues creo yo, digamos, ahorita lo mencionó nuestro compañero Juan Sebastián y es que de pronto el mentoring eh, lo puede hacer un, un desarrollador senior que nos enseñe pautas, nos enseñe varias cosas que pues él ya tiene más conocimiento, y de pronto ese coaching es un conocimiento, lo dejo yo más a, como conocimiento de negocio, no tanto del proceso como tal, sino del negocio, no cómo hacerlo, sino del por qué, por así decirlo, que pues nos, nos ayuda a, a ser parte del proceso eso, ¿no? y más en el laboratorio, eh, pues a crecer, a crecer nosotros y ayudar a crecer a las demás personas. ¿Alguien tiene una réplica? Yo tengo un comentario sobre, sobre eso. Pongo mi minutico. Eh, precisamente estábamos a, hablando del conocimiento que no se difunde. ¿no? Es como si no existiera. Ese es el lema principal de la página de los dojos. ¿Sí? Ese es el lema principal. El conocimiento que no se comparte, no se publica, no se difunde. Es un conocimiento que o sea, no existe. Sí. Eh, entonces, sí es parte de nuestra forma de trabajo, sin embargo, eh, yo creo que, no sé si tú a día de hoy, Miguel, eh, tienes en tu equipo el mentoring y el coaching en una sola persona o en personas diferentes. No, no, no creo que pase dentro del equipo de esa manera, porque es que digamos que yo ahorita estoy en una posición muy central, por así decirlo. Entonces, yo sí encuentro ese mentoring de de Andrés Hernández, que pues es el desarrollador líder. Y digamos que yo también le ayudo a él a dar mentoring cuando llega gente en plan cangura al equipo. De hecho, en este momento, hace poquito tuvimos dos personas y pues yo le ayudé a él en ese tema de, de dar el mentoring. Sin embargo, pues el coaching, pues como lo mencioné, más a nivel de, de conocimiento más allá, de negocio y de demás. Ese sí lo veo pues con gente más, no sé, un Mauricio Castro que sabe más del negocio, sabe más de... Pues ya lleva mucho tiempo en el banco y pues es, es diferente. Entonces realmente el mentor y yo lo veo más como con el líder y el coaching pues lo veo una persona más que sepa más. Pues no, no estoy diciendo que Andrés no sabe, ¿no? Pero sí una persona más, otra persona, pues. Sí, y lo otro es que el coaching tiene sus técnicas. No es solamente explicarte de negocio porque podría ser mentor de negocio, sino que el, el coaching lo que hace es entender tus cualidades propias para potenciarlas. Y eso es algo bien diferente a simplemente enseñarte y decirte a dónde debes llegar. De hecho, de hecho, ahí quiero andar rápida <risa> Digamos que ese, ese mentoring no lo que mencionabas ahorita, eh, de pronto si sí lo encuentro en Andrés, pues porque él sabe mucho de, de la molécula, ¿no? Y ya el conocimiento a nivel de coaching, yo busco mucho a Jorge. Yo a Jorge le escribo ya en cosas como más, más a fondo. Entonces, yo creo que... Si busco una persona para cada uno, sería de esa manera: un mentoring a Andrés y un coaching con Jorge o con Mauro. Perfecto. Gracias, Miguel. Y, Nancy, René, ¿qué opinas? Eh, más o menos algo parecido. <risa> digamos, yo sí lo pongo en dos personas. Sí entiendo que son dos personas diferentes. Eh, digamos, considero que sí es muy importante tener estos roles. Eh, porque no solo es el hecho de que ellos te compartan como su conocimiento o la forma en la que te hagan crecer, ¿sí? Sino que, digamos, eh, también me como una frase, es como la mejor forma que tienes de aprender algo es que se lo enseñes a alguien más. Entonces, digamos, cuando le enseñas a alguien más, él aprende, tú aprendes, entre los dos se potencian, ¿sí? Digamos, es algo muy interesante esos dos roles porque no necesariamente el hecho de que tú ayudes a potenciar a alguien o lo guíes sea solo unidireccional. Puede que en algún punto tú aprendas también algo de él. Entonces, digamos, creo que es algo que fortalece mucho entre ambos. Sí, definitivamente. No sé si alguien tiene réplicas, comentarios. Una, una pregunta, tal vez, digamos, como para, para avanzar en esa parte. Digamos, cuando... ¿sí? Sí. Eh, <risa> un poco tiempo, ¿Has, buscado, ¿has encontrado a esas personas eh, aquí en la organización? ¿O ha hecho falta alguna de ellas para mentoring o coaching? Y no, la verdad, sí las he identificado. Eh, digamos, eh, el banco tiene, o bueno, aquí en digital hay algo bastante particular y es la comunicación que se tiene. Sí. O sea, entre todos hay una muy buena comunicación y eso hace que uno pueda como eh, llegar a como esos puntos de apoyo mucho más fácil. Entonces, digamos, como esa relación de que alguien te enseñe o que alguien te potencie o que alguien te guíe, Dada esa buena comunicación, se ve muy fácil. ¿Qué dices tú, Taher? Bueno, pues, como todos han dicho, el mentoring, el coaching, no solo me parecen importantes, sino me parecen vitales. Porque cuando inicié acá mi proceso, como practicante, pues me tuve que ir a recaer en mis compañeros y en mi líder de school me ayudó a comprender acá más que toda la cultura bambúrguer, me ayudó a comprender las ceremonias, y mis compañeros me ayudaron a comprender mucho lo que eran las partes técnicas y el cómo funcionaba el negocio. Entonces, pues yo creo que sí, el coaching y el mentoring tienen que ir de la mano y tienen que estar ahí siempre presentes. Porque, eh, digamos, si tú tienes una duda, tú necesitas a alguien quien te apoye o quien te guíe. Digamos, hay una frase que me gusta mucho acá, que es piensa en equipo, no como ningún. Sí. Y entonces, pues, al tener ahí a alguien apoyándote, pues empiezas como a tener como ese impulso de abrirte hacia el equipo, de conocer al equipo y empezar a trabajar con ellos. Entonces, pues, también forma parte como de lo de, como, ¿cómo se le dice esto? Como de tener talento. Sí. Porque coges talentos como como esas personas, que esa cultura y ese proyecto como parte de ti, ya que pues te lo han digerido también, que lo entendiste y lo apropiaste. Y pues eso es lo que Con respecto al pensar en equipo y no como ni ya... Ya estoy imprimiéndonos sticker bien para que <risa> eso. Para que lo peguen en sus laptops o en donde quieran, en su alma si quieren... Si <risa> Eh, Ese también es muy bueno ¿no? y mencionaste una parte importante la del talento eh, el talento es la base de todo lo que quiere, quiere hacer una organización sin talento no, una organización no se puede movilizar a ningún lado Sí. y otra parte importante que dijiste tú también fue la de cultura ¿sí? los hechos de cultura eh, se, se tienen que difundir Sí, y sí, ese tipo de compresiones que hacemos en, en esos siete core values, o, o, o, o valores bamboguer, como también le llaman, es importantísimo en la formación de esa cultura. Pero existen muchas más cosas que hacen parte de nuestra cultura que no necesariamente están escritas. Y también habrán unos stickers que <ríe> ciertas frases claves... Eh, Puedo anotarme la de, la de los doyos en conocimiento que no se comparte y donde no existe. Sí, buenísimo. No, no lo había pensado imprimir, pero sí imprimí otros, o sí tengo dentro del diseño otros que me parecen igual importantes, como la de comerse el, el elefante a pedazos, ¿no? Sí, de no hacer despliegue el Big Bang, de ciertas cosas que nosotros hemos usado entre nuestra jerga y nos ayuda a difundir el, el conocimiento. Sí. Listo. Eh, ahí sigue, Robert. Listo. Eh, bueno, pues sí, digamos que en mi parte sí considero que es importante el proceso de mentoría y coaching, eh, pues aquí en el laboratorio, pues eh, digamos que a pesar de contar, digamos, con, con nuestros perfiles técnicos, con ciertos conocimientos sobre ellas, hay ciertas, digamos, particularidades acá en el laboratorio, digamos, que no, no vamos a comprender en ese momento, ¿sí? Y eso, digamos, que, que se va definiendo con, con cada uno de los equipos y con la cultura que tenemos aquí. Eh, digamos que, de, de mi parte, no considero que como que esté definido cuál es el mentoring o, o cuál es el coaching aquí en la organización, sino que es un tema como cultural o social entre nosotros. Esas pequeñas palabras que van surgiendo, digamos, en cada uno de los dailies o reviews o esto, digamos que se nos se van agregando en nuestro, en nuestro ADN y, y va, digamos, que, que fluyendo esa información eh, en nosotros, ¿sí? O sea, como que nos vamos culturalizando con, con el mismo laboratorio. Mm, eh, de mi parte, digamos que cada una de estas mentores o coaching, eh, pues a partir de accesos digitales, conozco a, a varias personas en laboratorio. Entonces, a todo el laboratorio. A <ríe> el laboratorio <ríe> y a otras organizaciones, eh, a otros, otros grupos, equipos, equipos, otros grupos. De dependencias. Sí, eh, y digamos que eso me ha ayudado bastante a, a saber, digamos, a quién, con quién apoyarme en, en ciertas cosas, en ciertas tecnologías. Digamos, eh, se menciona, eh, esta persona es muy buena, digamos, en consultas de SQL, listo, voy a conocer a esa persona y así. Pero conozco varios integrantes de varios equipos y eso me ha ayudado bastante. Pero, digamos, no sé si esto se puede definir eh, para todos, para todos, digamos, los desarrolladores de SQL. Venga, yo sé quién es bueno en SQL y está en el equipo, no sé, de banca móvil y yo soy de otro. No sé si esa comunicación fluye también, pero digamos, de mi parte sí. Eh, y digamos que esa también sería una pregunta para todos aquí. No sé si se puede realizar. ¿Mm? Sí. ¿De qué o sea, que, de que el mentoring en otros equipos, sí. como el poco difícil, si lo tenemos. Sí, si se busca, digamos, esas habilidades técnicas que no se tienen en el equipo, en otros equipos. Sí. Y sí, opinó, opinó Sí, opinó lo mismo. Porque, digamos, sí. yo al principio, pues conocí, digamos, a una tester y ella me ayudaba mucho porque, digamos, no sé, pasaba un caso extraño, tenía que verlo. Yo decía, no, pero ya conozco a alguien en soporte con el cual ya se tiene como la suficiente confianza, ya me ha explicado cómo se hace esto. Entonces, voy a ir de una así directo. súper fácil. Súper bien. Además, pues ahí ya vas conociendo más gente se forma amistad, y, pues, como lo que decía el compañero, se conocen cosas menos. Sí cosas menos. Ahí, yo no sé si ustedes conocen a Alex Torre Negra, tiene un framework que le llama Mentoring. Le puso el mismo nombre, y es cómo consiguió uno Mentoring. Cuando uno está, llamémoslo chiquito en muchos temas, es fácil encontrar mentores Llega el momento en que se vuelve mucho más complejo Encontrar mentores, porque pues, si tú ya estás en, en, en un punto en el que estás ya al filo de, de, de, de cierta organización, encontrar mm -hmm. mentoría es mucho más complicado. Entonces, lo que uno hace es que divide el mentor en muchas partes. Un mentor para esta partecita, un mentor para esta partecita, para esta, para esta. Y eso se, se ve en lo que tú comentas. no Puede ser que dentro de mi tipo no exista alguien que sepa de todo. Pero para lo que yo requiero, necesito conocimiento de SQL y yo sé que alguien de otro equipo lo tiene. O alguien de otra organización lo tiene. Y sí. eso también hace parte de, como tú lo dijiste, como de esa cultura de, de, de esas relaciones sociales que uno va formando. Entonces, introduciste el concepto de networking ¿no? o de redes de personas, una red social. Sí. También sirve la, la rotación de, de equipos. Por ejemplo, yo en el equipo nuevo tenía un problema. Y dije, bueno, pero... Este es un equipo nuevo, llevamos apenas un poquito de sprints. Toca ver un equipo que ya tenga mucha experiencia y ya haya pasado por eso. Vivienda. <risa> sí. Entonces, pues, ahí le escribí a un compañero, y en mitad, tal, tal, cosita y ya. Entonces, pues, rotar por, por equipos. Me parece que también es bueno porque no conoce gente. ¿Qué me hacía falta? Juan Pablo, ¿cierto? Sí. Juan Pablo, quiero Sí, es tú. Sí, señor. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy importante el tema del mentoring y el coaching. Eh, yo también lo estoy. Eh, pues digamos, desde el punto de vista de que eh, el crecimiento de los desarrolladores es mucho mejor si se tiene alguien que te pueda decir en qué, en qué careces o qué puedes mejorar. Eh, dado un ejemplo, pues con mi caso, digamos, eh, yo alguna vez entregué a una empresa y no era el único desarrollador. Entonces, ¿eso a qué se puede prestar? A que yo cometa errores, que no tenga buenas prácticas. Y pues, eh, como la gente, las personas usuarias solo ven el frente, no ven si por detrás estoy cometiendo errores. Y nadie me va a decir. Entonces, bueno, eso me parece súper importante. Un desarrollador junior puede crecer mucho más en un mes con un mentor que haciéndolo solo, siendo autodidacta. Eh, y en cuanto a cómo es en el laboratorio digital, eh, pues en mi opinión es el mejor, la mejor empresa que, que he estado en la que hay este, este tipo de, de mentoría y de coaching. Eh, pues en mi caso, pues como soy tan nuevo, eh, todo el mundo puede ser un mentor para mí. Todos me pueden decir qué puedo estudiar, cómo lo puedo estudiar. Y en cuanto a coaching, pues también tengo a mi salla coach. En este momento tengo a Nat que ella es la que me dice eh, cómo podría mejorar y cómo podría integrarme mejor con el equipo, qué tecnologías manejan y pues ella ha sido como mi coach. En cuanto a mentoring, lo que te digo, cualquiera puede serlo, eh, más cuando uno está tan fresco, eh, cualquier conocimiento es valioso, viniendo de mis compañeros que tengan más experiencia, que tengan aunque sea seis, tres meses de experiencia más que yo, eh, todo el conocimiento que tengan, pues lo mejor es absorberlo, y, pues, su mentoría siempre será bienvenida. Excelente, compadre. Buenísimo. Y qué bueno que hayas encontrado esas mentoras, ambas chicas, ¿no? O, o, o, ¿Cuáles han sido tus mentoras ¿no? por ahora? Eh, sí, mi, pues, yo soy en plan canguro. Mi mentora mentora ahorita sería Natalia Ramírez, Natmore para los amigos. Y mi coach, mi agile coach sería otra Natalia, Gracias. Natalia Andrea Méndez. Entonces con ellas dos me he estado guiando mucho. Coaching en diferentes personas y ambas mujeres. Excelente experiencia. Ojalá yo tuviera. Listo. Dios sí tiene favoritos. Dios sí tiene favoritos. Así es. Listo. Eh, Vamos con esta otra parte, ¿no? Y es, ¿cómo? Ahí tenía una pregunta, pero la voy a cambiar un poquito porque ya la hemos respondido bastante. Uh -huh. Y es, ¿cómo creerían ustedes que sería el ideal de el mentoring? Uh -huh. Y tratémoslo aparte, ¿sí? si quieren, miramos primero mentoring y luego miramos coaching. ¿Cómo sería el ideal de cada uno de ellos dentro de lo que ustedes han experimentado o el modelo? Así como lo decía Robert, que se va creando de manera integral y tiene mentor, mentores y tienes coaching de muchos lados, es el más adecuado. Esa es como la pregunta, si es mejor asignarlo eh, o, o es mejor que se vaya generando de manera integral Arranquemos con Joan. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que sí es mejor, así como lo hemos venido manejando, de pues, algo muy integral, porque pues, muchas veces de pronto el mentor pues no tiene todo el conocimiento del mundo y pues uno necesita a veces pues cosas muy específicas y pues sobre todo que estamos trabajando en desarrollo e innovación, pues muchas veces estamos explorando zonas nuevas que pues tal vez el, nuestro arquitecto o nuestro desarrollador si pues no se las sabe todas y pues podemos de pronto encontrar ese conocimiento en otras personas o inclusive pues el, el conocimiento de, de DevOps o testers que, que no es como tan, eh, digamos es un poco más ajeno de, de nuestros desarrolladores a veces. Entonces, pues yo creo que este hacerlo de, de forma integral es mucho mejor, porque pues uno puede aprender de más casos, de más zonas, y, y pues no está así como el, el puesto específico como está ahorita. Digamos que pues ahorita pues, yo iba a responder la anterior pregunta pues de la misma forma de, que yo creo que han respondido todos, que no está el puesto propiamente dicho de de mentor o coaching, sino que más bien lo hallamos en, en las personas con las que trabajamos todos los días. Y pues que por la misma cultura que tiene el banco, eh, pues podemos hallar a esas personas. Excelente. ¿Qué dice Miguel Ángel? Miguel Ángel. Ya a la tierra. Me es que estaba esperando el, el culpable. ¿Qué dice el culpable? ¿Qué dice el culpable? <risa> Nada, yo pienso que que depende, ahí como por no decir lo mismo, porque es que depende también del proceso en el que uno esté, es que depende del proceso en el que uno esté, sí porque por ejemplo cuando uno entra acá y hace su, o pues me pasó no que cuando hicimos el, el onboarding, pues ahí tenemos un coach, que, que pues viene siendo, o en mi caso fue Jorge, que eso, ese, esos 15 días, 20 días que estuvimos en onboarding, pues nos llevó, y era el asignado, ¿cierto? Pero ya cuando pasamos a otro equipo, pues ya ese coaching o ese mentoring, ya para mí sí tiene que ser orgánico. Tiene que darse a medida como uno va avanzando en su proceso y en su formación dentro del banco, ¿no? Porque también es una formación eh, lo que uno está haciendo acá, pues con, con la cultura del banco y demás. Y así uno lleve cierto tiempo en el equipo en el, otro, en el equipo que esté, por ejemplo, yo aquí ya llevo, ya vamos ahorita en diciembre, dos años que fundamos la mole Web Components. Eh, y yo creo que de aquí a mañana me pasen a otro equipo y vuelvo a entrar a un mentoring en otro equipo, de cómo se hacen las cosas en otro equipo, de cómo trabajan allá, de cómo se desarrolla, de, de todo. Entonces, siento que sí, en una instancia inicial debe haber alguien asignado que haga ese, ese coaching, pero a medida que uno avanza, sí se tiene que dar orgánicamente. Ese, apunte, ese es el apunte del culpable. Spoiler alert Probablemente ya está escogido el siguiente reto. <risa> Eso. Listo. Bueno, eh, vamos con Axel, ¿eh? ¿Qué le no dices? Eh, yo creo que voy a mezclar más o menos un poquito de ambos. Eh, porque, digamos, como decía Miguel, eh, sí es importante tener como un referente. Digamos, no tiene en este, en ese punto que estar como, oye, él va a ser el mentor, él va a ser el coach, no. O sea, que no sea como un nombre así pegado en la frente como tienes que ser todo el mundo. Pero digamos, eh, sí tiene que haber como un referente de esa persona. porque Por lo que decía Miguel. Digamos, cuando llevas mucho tiempo trabajando en una molécula, en un equipo, pues te acostumbras a bastante. Pero en el momento en el que tal vez cambias de equipo, ya todo es totalmente diferente. Sí, sí o sí va a tener como... Eh, darse o nuevamente ese proceso de aprender. Obviamente ya vienes con un bagaje y todo, pero siempre hay como, eh, no sé, tal vez algún espacio que no conoces, alguna cosa que no conoces, entonces de eso es de que hay que aprender y eso es lo que te tienen que enseñar, ¿sí? Entonces es como esas dos cosas. No tiene que haber como el nombre enmarcado, pero sí tiene que haber una persona referente a la que te puedas apoyar. Excelente. Y eso me hace recordar algo. Yo dentro de en mis responsabilidades está el del mentoring. <risa> Pero sí sería muy extraño que, no sé, tuviera sesiones absolutamente con todo. Muchas veces el mentoring puede darse desde este espacio en el cual hacemos que las personas piensen, eh, incluso los que nos van a escuchar en su momento, vamos a generarles en ellos una evolución. Entonces pues también de alguna manera estamos mentoreando en este espacio, sí, sí. no es necesario que, que yo esté con cada persona, de pronto en coaching sí es un poco más necesario, porque es una interacción, pero en mentoring tal vez no necesariamente, estén como esos puntos de referencia, de los cuales tú te inspiras para llegar a hacia ese nivel, o que te hacen pensar cómo llegar a ese nivel, buenísimo, y Daniel, bueno, quisiera combinar cosas pues, que dijeron acá, digamos, estoy muy de acuerdo con lo que dices tú y lo que dice Miguel, porque lo que es el mentoring tiene que nacer de forma orgánica, porque tú lo vas a encontrar en cualquier persona. Digamos, no sé, tú tienes un exponente en tu equipo, pero él, él está ocupado cada rato, tiene muchas reuniones, pero resulta que tienes un compañero al la que tiene más tiempo y sabe lo mismo. Entonces ahí es donde tú tienes que preguntar y tienes que como que ver si él sabe y como que agarrarte ahí para que se vea <risa> como, ¿cómo No lo suelta. <risa> Ve la Diana y la cogí con la suerte. <risa> digamos, en la retrospectiva de ¿eh? hoy, digamos, salió esto que hice: que me iba a preguntar? Nunca te dejé de aprender. Entonces, pues me parece que eso viene mucho el tema. Y lo que respecta respecto al coach, el coach sí creo que se tiene que asignar. Porque es importante que tú tengas una persona que vea cómo tu proceso. Cuando entré como practicante, tuve un máster de maestría y creímos que el proceso fue muy chévere, porque pues teníamos estas reuniones que se llamaban one to one. Y pues, él me preguntaba más que todo cómo, cómo estoy, cómo me siento, cómo te ha ido. Y digamos, yo tengo dudas. Digamos, tú no piensas que hay dudas, pero ya hablando con alguien en one, to one surgen esas dudas y comienzas a preguntar, ¿cómo, y ¿con quién voy a hablar de esto? ¿De aquello? Entonces, esa es mi opinión. Vamos mejorando esta realidad. Eh, ¿Quién sigue? Robert. ¿Listo? No, pues yo considero, digamos, que debemos, de mi parte, definir, digamos, como dos procesos. Un mentoring, digamos, como definido en, en un equipo en el cual, digamos, uno le pueda preguntar y él conozca, digamos, sobre diferentes cosas. Y, y en ese momento, digamos, ese mentoring, considero que debería alinearse con otros mentoring y generar, digamos, conocimientos, ¿sí? Algo así, digamos, como, como esa reunión de comité técnico en el cual vamos eh, visualizando, digamos, errores de diferentes equipos y podemos aprender de esos errores y trasladarlos a nuestro propio equipo. Digamos que como que definir ese mentoring y, y que nos transmita esta información. Oiga, mire que, no sé, eh, Vibranza está teniendo este error, está curioso, ¿sí? Eh, esto lo hemos manejado en nuestro equipo, lo podemos manejar así, o, o entregar ese conocimiento o recibir un conocimiento externo, ¿sí? ¿Cómo definir ese mentoring? ¿Cómo hacer esos dos tipos de mentoring? Quiero hacerte una pausa ahí, y, y es para ver si, si lo he entendido bien. Sí. Es decir, que así tenemos un espacio, una caja de tiempo en el cual esté dedicado a ser mentoring, independiente sí. de cuántas personas sean, pero que saquemos ese tiempo para poder decir, venga, los tiempo, quien sea, que nos vayas por el frente. Sí. algo <risa> así, sí. Sí, o, o, o en qué cambia eso. Porque tú mencionaste el comité. Es sí. un, el comité técnico para el que no lo conoce es un espacio que en el mente yo, es una cajita de tiempo que se hace cada semana. Uh -huh. Y yo invito a los desarrolladores que veo que pueden mejorar en algunos temas. Sí, entonces yo hago como esa extensión de la de la invitación y, y, y ellos interactúan sobre problemas de transversales principalmente. Y, y eso pues les ayuda a ir creciendo. no como Sí, sí. ellos resolvieron esto así. Si uh -huh. me sale un problema similar en mi equipo, yo lo haré de la uh -huh. misma manera. Sí. Pero a eso te refieres tú, como pues, establecer tiempo de mentor uh -huh. dedicado. Que si bien el otro funciona, el que es como orgánico y demás, también hay que hacer un autoimpuesto para generar más espacio de mentor. Sí. sí, eso es lo que estoy Ok, ok, listo. Qué buen resumen. <risa> <risa> <risa> ah, listo, perfecto. Juan Pablo. Eh, listo pues eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía alci en cuanto a el tema de que el coach tiene que estar definido pero el mentoring puede venir de, pues, de cualquier persona eh, yo por ejemplo estaba pensando mucho en lo que son los doyos eh, yo cuando entré pues me pusieron a ver lo que son los doyos eh, son unos doyos pues que son muy útiles pueden ser técnicos pueden ser en general de cómo se trabaja en la molécula, eh, y ahí mismo está el nombre de la persona que hizo el dojo. Entonces, si tú por alguna razón dices, oh, me quedó una duda del dojo, quería preguntar esto, pues ahí mismo puedes sacar el, el usuario de la persona y decirle, oye, estuve viendo tu dojo, eh, me surgió esta duda y yo creo que esa persona pues con todo el gusto del mundo te va a contestar. Eh, entonces, sí, en cuanto al mentoring, eh, cualquier persona eh, te puede ayudar. Pero el coach creo que debe tener como unas habilidades un poco más eh, de, de explotación del potencial, por decirlo así. Él te debe poder decir eh, como cosas no técnicas de algo que puedes hacer tú personalmente por ti mismo. Mientras que el mentoring es qué puedo hacer yo por ti. O sea, es la forma en la que yo lo veo. Eh, entonces, bueno, pues esa es mi, mi forma de verlo. Mm, y eso fue lo que me hizo pensar esta, esta sección pues a mí me gustaría o, o les comento cuál es la idea que existe y que por eso digo que a veces como que queremos se tan así en teoría sí están definidos ambos roles, tanto el coach del equipo como el mentor de los desarrolladores entonces el coach claramente es el allá del coach <ríe> le pusieron un nombre muy adecuado y el mentoring en temas técnicos para los desarrolladores, en teoría va de parte del arquitecto o arquitecta en equipo. Esos son los dos papeles que ellos tienen o como se formuló en, en su principio de esas responsabilidades. Sin embargo, sí tiende a pasar mucho lo que comentaba, que el arquitecto no se las sabe todas, lastimosamente. ¿Sí? O es normal que no se las sepa todas, que, que, que personas se las sabe todas. Y, y creo que lo dijiste tú, Daré como, eh, como hacemos innovación, pues es todavía más complicado saberse uh -huh. las todas. Uh -huh. Entonces, sí ha pasado que el mentoring se ha dividido casi que, yo lo llamo así como en una cadena, entre el arquitecto al, al senior, del senior al semi-senior, del semi-senior al junior. Más o menos eso es lo que se busca, y en cada una de cadenas de, podríamos decir, las cadenas de solidaridad <ríe> con, con, con, con el nuevo, eh, se va aprendiendo. Sí, lo que usted decía, la retribución, de hecho, yo, yo como semisigno le explico al junior, y eso me hace mí crecer hasta ser senior, así como al junior lo hace creciendo hasta ser semisigno. Eso me parece bastante ¿Y eso, importante. Sí, claro. sí. eso sí, claro. Uh -huh. Sí, lo importante es que ese ciclo siga... Sí, siga a, sí. Pero yo sí creería que eh, a nivel de arquitectura, si bien no te puede enseñar todo, sí te podría enseñar el producto a nivel tecnológico y la visión que tiene ese producto a nivel tecnológico entre, dentro de sesiones uno a uno. Eso debería pasar. Yo a día de hoy tengo un par de uno a unos, no puedo hacer muchos uno a unos, eh, pero tengo un par de uno a unos, con, con ciertos desarrolladores eh, estratégicos que de pronto no están dentro de una molécula, sino que están más en una célula, cosas de ese estilo. Eh, y en esos uno a unos, pues, actúo más como mentor que como coach. ¿Por qué? Porque no utilizo técnicas para potenciar nada de eso, sino como, más bien como, eh, como de, de Juan Pablo, ¿no? como que, ¿qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas de, de todo esto y, y lo apoyo desde el tema eh, técnico en particular? Entonces sí creo que debería existir ese espacio, así como existe el de coaching y no sé si todos lo tienen eh, cada dos semanas o cada mes, no sé cuánto lo están haciendo. Defender mar... coach. Depende del coach. Usualmente es cada mes. Usualmente cada mes, una vez cada mes. Sí. <risa> <Robert>. <risa> <risa> <risa> como que me han hecho coach tener un coach es muy interesante tener un coach que le dedique a uno una hora dos horas lo que sea cada cierto tiempo y que vea esa evolución que le ayude a uno a notar esa evolución y creo que así de esa misma manera también es importante tener un un mentor eh, dispuesto eh, agendado una hora para que te puedas comentar un poquito más o que tú le puedas comentar cosas y que él te ayude a, a ver esa visión de, de, del producto o a, o a seguir esta visión del producto. Entonces, para mí, las dos sí deberían ser obligatorias. Es parte de lo que buscaba un poquito del podcast. Y aparte de las obligatorias, ya sé que se generan espacios que son completamente orgánicos también de mentoring y coaching, no solamente con con las personas asignadas, sino con, pero creo que asignarlas tiene un valor y, y que saquen un espacio de su agenda eh, reservado también tiene un valor muy importante para, para los desarrolladores. Entre más pequeños, pues más valor da. Sí, sí, también hay compañeros que se dedican mucho a enseñar. Digamos, como te dije, tengo compañeros de vivienda. Digamos, yo dije, no, tengo un problema. Tal vez no lo puedo hacer en cinco minutos, ahí nomás escribiendo en el chat. Me llamaba y me explicaba muy, muy, muy a fondo. Resultaban como sesiones de dos horas explicando el juego, escribiendo juntos. Se formaban como partes de programming. Y pues, eh, <risa> cierta parte es muy chévere para uno. Pero uno piensa, él debe tener más cosas que hacer. Que el tiempo es? Sí. Eh, pasas, sí. Yo, venga, lo voy a molestar cinco minutos, me explicas un poquito y ya, tranquilo. tranquilo. A ver, sí. Sí. Eh, Y no, pasan sesiones una dos horas y yo... Ya no tienen nada que decir, o sea, no, no, digamos por pena, tal vez, pero digamos que si sea... Muy... Por pena de quedar mal, si no, yo le dije a chico cogerlo, bueno, pues ya aquí, porque lo, lo, porque aquí pero, no he hecho nada. <ríe> pero, pero si se da mucho en, con, con todos, con todos los que he preguntado, vengan cinco minutos, terminan siendo sesiones largas, en las cuales uno yo, yo me acuerdo solamente de un problema en mi casa. Me dejan a avión por ponerme a ayudarlos. <ríe> <ríe> yo no me acuerdo de esa situación. el de las cámaras. Ok, muy bien. <ríe> <ríe> bueno, no sé. frases para cerrar esta sesión. Ya terminamos las preguntas. No sé, alguna conclusión que tengan. Algo cortico. quién Quien quiera. Muy sí, sí, sí. No. Yo, yo, yo. Dale, yo creo que es bueno, así como conclusión, es bueno tener ese, esos espacios de mentoring y coaching y también tratar de aplicarlos nosotros como, como simples mortales <ríe> y no como con, en el rol, porque pues uno también aprende no cuando está haciendo ese mentoring ese coaching uno también aprende, de hecho por ahí mencionaron sesiones de dos horas cuando hacen una, una preguntita pero, pues, por lo menos a mí me pasaba también que, que me hacían alguna pregunta en un web component o algo y me quedaba hasta que no les funcione, no les, no, o sea, les respondo la pregunta y hasta que no les funcione no termino la sesión, ¿sí? Porque de esa manera yo también, eh, tratando de dar, es, es, o enseñando, tratando de dar ese mentoring o explicando lo que yo conozco, también aprendo y también me doy cuenta de cosas que están fallando, de cosas que hay por mejorar o, o demás, entonces... Como conclusión, pues sí es muy importante tener esos espacios y también prestarnos a, a brindarle a otras personas esos espacios desde nuestra posición. De acuerdo. ¿Alguien más? <risa> Silencio sepulcral, le llama. No siendo más por ahora, muchas gracias a todos por su participación hemos escuchado opiniones que nos han alimentado muchísimo para el proceso tanto de recibir coaching, mentoring o seguramente también para darlo Entonces, invitadísimos todos a que pongamos en práctica, averiguemos más sobre estas dos técnicas que tienen mucho trecho eh, y que seguramente nosotros también como mentores, como coach, nos podemos pulir para esa siguiente generación. <risa> ah, <risa> Ay, sí, se me ocurrió grabar. Bueno, gracias a todos, chao.